Yo, yo, Twenty en el live desde Montreal sobre rap latino para el mundo. Twenty en el live. ¿Qué pasó, mi gente? ¿Qué pasó, mi gente? Aquí, Twenty Peter Parker en el live. Yeah, yeah, yeah. De mi vida ido tres. Was late, man. So, hasta ahorita acabo de subirme al tren. I'm sorry, man, mi gente. Estoy super tarde, pero eres what eres. Hoy vamos a hacer la entrevista con the VMC, man. Yo creo que es eh, de Ecuador, man, si no me equivoco. Man. So, como les dije, man. Espero que todos estén bien. Eh, les recuerdo que la semana próxima vamos a hacer una semana dedicada solo a las mujeres. So, you know what it is. we trying to do things differently. Y enseñar amor a toda la gente que nos apoya. Y eh, como les dije, hoy vamos a hacer la entrevista con uh, The VMC. Hablar de su proyecto El Diario. Y es lo que es, man. So, espero que todos estén bien. Ahorita me voy a subir al tren. empezar a enviar unas invitación para que me apoyen un poquito mi gente y you no know? y aquí vamos aquí vamos aquí vamos Dios saludos a toda la gente a los que van a mirar eso después a los que no nos quieren mirar a los que nos miran de lejos a Smoke que siempre fuma conmigo y yeah man so, vamos a ver quién se suba al tren hoy quién se suba al tren hoy Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Este, okay, este, okay, okay. Vamos a intentar enviar invitaciones. Porque está jugando en el background del diario. De VMC, el diario. De VMC, hoy. Wendy Peter Parker in the live. Yo, I'm sorry, man. Hoy sí estuve muy, muy, muy ocupado. So I got a little bit cut off guard. Y también ayer tuve una entrevista super interesante con eh, Real Mind. So it was uh, super crazy, man. Yo, de verdad, de verdad. Y el lunes eh, tuvimos una entrevista con, eh, con eh, Nelson eh, Zapata, man, de de Proyecto 1, fue una entrevista también súper loca, súper humilde, un uh, real, real uh, veterano, leyenda, man. yo ganó súper muchos premios, man. Y, y está aquí, man. You know, dando love, man. So, yo, es yo so, aquí veo que el, eh, el VMC está ahí, le voy a enviar la invitación, saludos a Blazeness, a Mais de Rima, a Michelle la, la poética que la vamos a tener también la semana próxima para las semanas de las mujeres. So big up para ella, man. I know that she's been doing her thing. I think it's spoken word or something like that. So yo, man, poemas, poemas, poemas, man. Yo, all love, all love. Y entonces, como les dije, man, ahorita voy a. Eh, estoy. Wait a, wait a minute, wait a minute. okay Envío una invitación. Wow. Hey, hermano, ¿cómo estás? Elvín, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios, hermanito. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Aquí, aquí, man, bro. Ya tú sabes, menos si sí, me llegué tarde, man. Fue un día de esos días que tú desde la mañana te despiertas y sabes que, que no va a ser un buen día. O sea, eso es para mí. Pero llegando así a la entrevista, eh, siempre estoy ansioso man, de llevar en ese momento de hacer la entrevista con los artistas porque tú sabes, man, siempre aprendemos más sobre la cultura, hacemos contacto y eso es el punto de, de lo que es el live, bro. Claro, eso es verdad, eso es verdad. Yo la verdad te estaba esperando porque estamos terminando aquí en Rayarte Inc. Lo que te enseñé, estaba un tatuaje, entonces estaba en proceso y para mí es un placer estar aquí. Gracias por la invitación, hermano de corazón. Y bueno, todos son los días malos, pero hay veces que hay que ponerle un poquito de brillo. Nice, nice, nice. Dame un segundito. Ok, ok, ok. Entonces, mira, primero que nada, man, para la gente que no te conoce, man, podrías decirme de dónde vienes, man? porque veo que tienes un acento muy nice, bro. Eres de Ecuador, ¿no? Sí, mira, te comento. Mi nombre real es John Alexander alviño Garzón. Yo nací aquí en Ecuador, en Quito. Pero yo me fui cuando tenía cinco años a España, a vivir allá. Okay. En el 1999, aquí puso la dolarización en mi país y se volvió mierda todo. Entonces, mi, mi familia fue una de las gran afectadas y migramos, migramos. Yo allá por el 2000, 2001, ya fui para, estuve en España. Y a la época que yo llegué allá, pues, mi, de, mi, de mi forma de hablar, te explico, eh, pues había muy poco latino todavía. Y había mucho racismo, entonces, tú me entiendes, tú te da igual que seas mexicano, nicaragüense, tienes piel mulata, eres hermano, y ya. <ríe> y te queda okay, léxico, okay. aprendes mucho de todo un poco. Sí, hermano, entonces, yeah. yo me crié, nací aquí en Ecuador y me crié en España. Hace como eh, ocho años que volví a Ecuador, y bueno, estoy aquí recibiendo ya, 15 años viví en España y ahora llevo aquí ocho en Ecuador. Oh, shit, pero, pero cuando llegaste a España, ¿y ya empezaste a hacer un poco de música? No, yo cuando llegué a España, llegué con cinco años, seis. Recién oh, estaba okay. aprendiendo a... <ríe> Sí, lo que sí me ayudó mucho fue que en España eh, me metieron lo que era la poesía, los poetas del ciclo de oro, Tadolfo Becker, eh, Góngora, Cervantes, de escritores. Entonces, eso me llamó mucho la atención la verdad la forma en la que ya desde esa época se tiraban hermano ya se metían claro, con, claro. Con, con sus propias cosas y me empezó a gustar luego ya con ocho años nueve eh, conocí un grupo de raperos cristaleros y break dancer que hacían Seguro, que hacían eventos, hermano, y ahí me fui metiendo en la cultura, 4.20. Nah, yeah. 4.20, always, always. Entonces, ya, yeah, eh, pero algo que es muy loco es que igual, o sea, dos cosas. Primero, lo que tú dijiste de España, así, sin querer, o sea, querer tirarle así como sal a, a, al país, pero, pero es verdad que, que, ¿cómo te puedo decir? Hay un poco de... de de racismo que, que se vive o sea, y, y yo lo he oído por ahí, pero la gente no, no habla mucho de eso, pero sí es verdad que, ejemplo, eh, hay una división entre, ejemplo, eh, los que son de ahí, de España, ¿tú ¿me entiendes? Y cuando llega un inmigrante, así como que, que no todos son bienvenidos, men y, y, y siento que es eh, algo triste porque, tú sabes, men a, a, a la vez todos hablamos español y todo eso, pero el otro God. punto sería, el otro punto es también que en España, men el, el nivel del rap es muy grande, bro, y de verdad me sí. que, que eh, no sé si cuando tú estuviste ahí, o sea, eh, tuviste o sea, la chance de, de escuchar, o sea, raperos de ahí mismo y todo eso, porque fue, bro, en eh, el nivel y también, ejemplos, yo que hablo francés, yo entiendo, o sea, eh, eh, la Francia, o sea, tú sabes, el, el rap que viene ahí, pero todo ese, eh, ese lado de, del planeta tiene, un, o sea, como un sonido diferente, ¿tú me entiendes? Entonces... Eh, que O sea, la pregunta sería si eso te influenció un poquito en los principios de tu de carrera. Sí, la verdad que sí. Mira, contestándote la primera pregunta, racismo hay sinceramente en todo lado, loco. todo lado hay racismo. Claro, claro. No bueno, es un tabú, pero eh, sí, hay una, había una propaganda de Nike, no sé si por allá fue, pero era Stand Up, Speak Up, que todo el mundo se levantaba y hablaba. ¿Me entiendes? Llegó un sí. punto en el cual que el racismo se fue disminuyendo porque también es verdad que los autóctonos los que son de allí empezaron a abrirse y a conocer la cultura de uno también, entonces eso dio más apertura y también de que no todos los latinos somos malos ¿Me entiendes? Muchos son malos. trabajadores que se levantan a las 5 de la mañana a levantar carbón, limpiar caldera eh, mano, gente que se levanta a vender, de todo entonces no todos somos malos y pues eso la gente lo vio no. también. ¿Me entiendes? A claro, tu segunda pro claro, claro, claro. a, a tu segunda respuesta. Sí, el rap español me influenció un montón, hermano. O sea, el rap español, eh, hay, un, hay un yo vengo de la ciudad del viento que se le dice que es Zaragoza. de Aragón oh, sí. es la provincia, Zaragoza es la ciudad del viento. De allí nació Rapsus Clay violadores del verso que oh, vivía yeah. en el otro barrio de la Magdalena donde yo vivía Puedes compartir con él tanto como persona conocerlo como tú lo ves por la calle normal y eh, hermano, Razzuclay es de los raperos que es un dato que, visto, que sale en los libros de literatura como poeta del siglo XXI Páginas de wow. si el rap es tan fuerte que sale ahí de ahí para allá pues el rap me influenció mucho el rap español me influenció mucho por el simple hecho de que allá donde vieres, donde fueres, haz lo que vieres, ¿me entiendes? Yo no puedo hablarte y decirte me crié en un barrio de disparos y tiros sabiendo que no me crié. Yo me crié en un barrio donde allá el social, la, la, lo social es lo que manda, ¿me entiendes? La, la cultura, la integración. Y pues tuve el placer de conocer a muchos exponentes, compartir con ellos. Y el inicio de mi carrera pues fue por parte de la ciudad donde yo viví. Hay una, una frase que se dice, ¿qué pasa co? Ese fue el nombre de mi primera maqueta. ¿Qué pasa, Co? Oh, nice, <risa> eh, nice. ¿Y, y qué representa eso? O sea, es el dicho, vamos a decir. El dicho es como el Co. El Co es como en, en una diera una entre comillas, un, un añadido al como okay, el, okay. El, el Órale, el mi el, el, el, el, el qué pasa, o sea, es como, ¿cómo estás? ¿Qué hay? ¿Cómo, qué hubo? Okay, okay, co okay, okay, yeah, ¿Qué yeah. hubo? ¿Cómo estás, Co? Ya, ya, ya. Nice, nice, nice. Entonces, ¿y ya, ya cuando regresaste a Ecuador, así como que ya inició más, o sea, tu carrera? No, en realidad mi carrera empezó, yo creo que profesionalmente, cuando saqué mi primer disco, que fue en el 2011, que saqué mi disco titulado Una Vista Diferente, gracias a G6 claro. Producciones, eh, del 9, él me, me ayudó a, a lo que es a componer, a entablar, a entrar a un rap de verdad, y lógicamente también tengo que decirlo aquí, eh, me acuerdo un día en el estudio en Zaragoza, es una anécdota, eh, estaba con el 9 y él me enseñó un tema que es Black Caco, de Cuervolumi. Ese día... pero, oh, el... pero espera, espera, espera, pero, sí. pero cuando tú hablas del 9, tú hablas de... Eh, eh, el que eh, tuvimos nosotros, o ¿eh? sea, lo entrevistamos. Efectivamente, yo soy pupilo del 9. Okay, ok, eso es lo que yo me decía porque eso es lo que yo había visto y eso es algo que, que sí quiero mencionar y, y eso es algo que por eso también te damos respeto y, y, eh, y, eh, y aceptamos pues darte una invitación ¿Por porque tú te acercas a nosotros man, de una buena forma creo que un poco después de la entrevista y, eh, y, y te presentaste tú, tú sabes y después nos escribiste de nuevo diciendo que, que tenías un material nuevo y todo eso y entonces yo de verdad sí. te damos respeto por eso man, porque por lo menos Tú haces las cosas como se deben hacer, ¿tú me entiendes? Y, y ejemplo, nosotros no te conocíamos y de la manera que tú te presentaste, we were like, yo, man, ok, like, yo, this is nice, man, ¿tú me entiendes? Entonces te damos respeto, <risa> man, pero entonces ahora ya veo lo que tú estás diciendo, ok. Entonces regresando a la historia de Black Taco, ¿qué? Dime, dime, dime. Sí, <risa> igualmente, hermano, de corazón, te dañado igual, el respeto es mutuo. Gracias por prestarme tu plataforma para mostrarme música. Y, o sea, te decía, yo, yo cuando empecé haciendo música, yo ya había sacado maquetas. Yo era de los que no tenía dinero para un estudio. Y lo que hacía era grabarme con el móvil y pegarlo con virtual DJ. Así fue que saqué mi primera maqueta. Luego ya... Oh, a... Sí, sí, luego ya conocí que si conectabas un micrófono a la PC, podías grabarte. Luego el Magic Music, Adobe. Yo fui evolucionando también. Y ahí conocí al 9 porque yo hacía eventos benéficos con el gobierno de Aragón, con el Ministerio de, de, de Exteriores, que ayudábamos a, a, con lo que recaudábamos. Ayudamos a Haití, ayudamos a mi país dos veces en el, en el tsunami de Haití. Mandamos el, oh. todo el dinero de recorrer las entradas, ayudábamos, hasta Y en ese concierto yo conocí al 9. Estoy hablando del 2009. Yeah. Allí él me dijo, mira... Eh, yo te voy a decir una cosa, eh, tú sigue haciendo música, trabaja conmigo y tú vas a ver como en un año la gente va a hacer fila para, para trabajar contigo. Le decía nueve, no te creo, nueve. <ríe> Mierda, no te creo, cabrón. <ríe> y resultó cierto, trabajamos un disco entero, el, mi disco, y ahí una de las noches del estudio, me acuerdo que grabando Plomo Plomazo, yo estaba grabando Plomo Plomazo, que fue mi primer sencillo, así del disco, y el nueve me decía... Sí, tienes que meter la actitud, tienes que meterle. Yo no sabía porque Plomo Plomazo es una canción de rap de esta ojo total. Y me decía: Ven ven a escuchar esto. Que me senté en el estudio y me puso Black Caco. Y hay una rima que. que no, no <ríe> Algo como, como va, tengo que acordarme. Pero es la rima que yo me quede en la cabeza. Lo que no sirve se bota o se bota. Lo que no sirve se coge o se bota del cassette. Hasta ahí me acuerdo. Algo más era. Oh. Mucho respeto para Cuervo Lumi. Bueno, saliendo allá, 2011, Yo fui a escuchar rapear a Cuervo Lumi, y, y mano, me al estudio y salió plomo plomazo. Big up Cuervo Lumi, Big up Cuervo Lumi. También saludos a Chapigman que está ahorita en Colombia, mensos Saludos, Chapigman. Y entonces ya, sí, eh, y también entonces también. ya, entonces tú ya, ya te estabas moviendo entonces con el 9 allá. O sea, ustedes conectaron hacia, de, de, de, con ese show y algo. Sí, ya estábamos haciendo música, ya estábamos vendiendo lo que eran mis discos en físico. Ahora ya es todo digital, pero en esa época sacamos discos en físico. Yo me acuerdo que invertí un poco de dinero y empecé a vender en eventos y ya empezó a surgir por oportunidades grandes como por ejemplo eh, ser promotores, ser organizadores de eventos grandes estoy hablando de mil mil 10.000, mil personas en el cual yo podía vender mi disco ahí también entonces yo ya me fui expandiendo un poco más ya para el 2012 eh, yo ya dejé de trabajar con el 9 él eh, se regresó a República Dominicana yo me quedé solo allí y seguía haciendo mi carrera. Y yo ya empecé a entender eh, que tú podías hacer el negocio o ser el negocio. Ya. Yeah. ¿Me entiendes? Entonces, es muy claro, diferente claro. hacer negocio. Claro, porque tú haces un negocio, algo sales Pero cuando tú eres el negocio, es cuando en verdad empiezas a ganar dinero. Y ahí empezaron claro. las giras, los conciertos fuera de la ciudad. Y ahí fue dos años magníficos, la verdad. Dos años durísimos. Ok. No, yo te entiendo, pero está bien, porque a veces, ¿cómo te puedo decir? Esos tiempos duros nos, nos ayudan a aprender, ¿tú me entiendes? Y ahí es donde, ejemplo, tal vez es, es ahí donde uno decide si uno quiere seguir en esto o, o, o, o uno para, man. ¿se sube al tren o se va. No pues te quedas, claro, sí. <risa> eso sí es verdad. Luego empezó la, la época de la, las plataformas digitales. Ya empezaba a nacer lo que era Apple Music, o sea, era, a coger fuerza. YouTube ya te empezaba a poner partner. O sea, ya esa época era la época de la tecnología donde tenías que montarte obligado. Obligado. Y tener mil views, eso era dios, era la máquina. Iba subiendo. Claro, el, claro. 10, 000, 20 20.000. Sí, sí, sí. Y ya te puedes imaginar, luego después de eso, la época iba bien, iba bien, ya nos contrataban para eventos fuera de la ciudad, para hacer shows eh, para otras personas, show privado ya estábamos entrando en la, en la empresa privada también. Pero ocurrió un pequeño percance, me ocurrió un pequeño percance personal y tuve que irme de España. Y ahí fue que vine a Ecuador. Ya, aquí okay. fue que me perdieron. Sí, hermanito. Y, y re Pero regresando a Ecuador, o sea, ¿cómo te puedes decir? Eh... Como No sé lo, exactamente lo que pasó allá en España, pero cuando regresaste, así como que tuviste que tomar una pausa, o, o, o sea, al tiro empezaste en la música. ¿Ya tenías tu, tu, tus contactos acá? Eh, o sea, acá en Ecuador, digo yo. No, la verdad, yo me fui por un, por un problema legal que tuve por ahí, tomar malas decisiones. Y tú sabes que cuando tienes 15, 16, 17, hacer las cosas que no debes, porque no es compañías. Si no es lo que tú haces, tu mente. Yo decidí ya. hacer malas cosas y me pasó factura y bueno me metí un lío un problemita judicial y tuve que irme. Era irme o bueno ir a la universidad. Entonces irme. <risa> a ver, cuando vine a Ecuador, la verdad yo vine con una mano delante y otra detrás. No había, no conocía a nadie, no sabía nada de nada y yo, es más, la gente al principio no pensaba que yo era de acá por mi forma de hablar. Entonces, me, sí me cerraba muchas puertas, la verdad. Sí tenía mucho, mucho reparo. Pero yo, me, me, yo siempre he sido así. A mí me cierras una puerta y te rompo la ventana o me entro por, el, por la cocina, si hace falta. Y mi bien no llegué es. al primer mes, ya estaba en los medios de comunicación, ya estaba vendiendo mi producto, haciendo eventos, eh, realizando eh, proyectos. Lo malo que, como no conoces a nadie en eh, Latinoamérica, tú debes no. conocer también, es un... El negocio es muy diferente a, a Europa. Latinoamérica es otro mercado, es otro ambiente, es otra forma. Claro, claro, claro. Aquí. Pero pero pero había o sea, como un apoyo para ti en Ecuador o, o no, no era. O sea, a eso te refieres, que no era lo mismo. No, yo apoyo aquí. No ten, no tenía nada. Bueno, mi familia, que eso sí, si me apoyo. Mi abuelito era mi manager. <ríe> oh, ver. nice, what. Mira, yo lo puse, estábamos él aquí. Había fallecido mi abuelita un mes antes, dos, y mi abuelito estaba, tú sabes que también necesitamos encontrarnos. Y le dije, ¿qué estaba haciendo tú? Él me dijo, nada, aquí relajaba un hombre jubilado que tiene, ¿me entiendes? Yo le dije, sé mi manager y me lo llevaba para todo lado. Entonces él le ponía a negociar algo que ya estábamos ahí. Y la verdad, que apoyo a ninguno, hermano, la verdad, te soy sincero, real. No había habido ningún apoyo porque cuando intenté que me apoyasen. Lo que me decían era, eh, sí, claro, eh, son tanto <risa> Claro, allí, claro, o sea, ya era un servicio y todo. Ya, ya, ya, es diferente. Y, y, y cómo te puedo decir, eh, ¿hay un mercado, así como decir, o, o, o hay un público para lo que es eh, tu música, de lo que es rap? O, o la gente escucha más lo que es mainstream, tú sabes, todo lo que está en la tele. Tú o sabes, a lo que yo me refiero son eh, los grupos más pegados, o tú sabes, cantantes como Bad Bunny y todas esas cosas, ¿tú me entiendes? Porque a mi ejemplo, de Guatemala es un poco eso, la realidad, donde, ejemplo, hay gente que, que son locales, raperos locales, y, eh, y, y el apoyo está ahí, pero a ellos les gusta un poco lo, el sueño que le, le venden a uno, ¿tú me entiendes? O sea, sí, es sí, diferente. Sí, sí. La verdad es que aquí lo que más te consumen es la música extranjera. La música nacional, a no ser que sea música nacional, tradicional, estilo bandas, estilo cumbias, eh, lo que es el género urbano aquí recién está como que entrando. Eh, un saludo para DJBB, que está en Columbus, Ohio. Muy duro. Saludito. Eh, es el, el apoyo es como que muy reservado en ese sentido, porque lo que más consumen es lo de afuera. Entonces el mercado recién está eh, teniendo una apertura. Porque eh, hay uno de los pilares de aquí, de, de, del género urbano en Ecuador que lo pude observar, pude escuchar su música, se llama Marmota, Marmota en sí, falleció hace unos meses atrás y pues él abrió muchas puertas en lo que es el rap ecuatoriano, rap de Ecuador. Y pues qué te diré, o sea, el mercado en sí es más extranjero, más extranjero, porque lo nacional, lo, lo, el género urbano, catególogo, catególogo, pongámoslo así, rap, reggaetón, trap, dancehall, todo lo que es de ese ámbito eh, lo consume un grupo limitado de personas eh, y tampoco no hay mucha organización a la hora de sí. plataformas digitales hablemos entonces eso sí. también limita a la hora de producción, a la hora de, de, de trabajar en unión en, en, en, recién está fluyendo eso entonces es como sí. un poco... Uh -huh. estamos Pero en un en que... Poco a poco, ¿tú crees que se puede abrir así como el mercado? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Ecuador es un país que tiene mucho que ofrecer a nivel de, de cultura, a nivel de arte, en plural. Y yo creo que el mercado lo podrían abrir, abrir siempre y cuando. Eh, primero, la gente que está arriba ayuda a los que están abajo. Segundo, que haya un, or un orden y una organización a nivel de, de, de todos los artistas. Es decir, por ejemplo, yo soy artista nuevo, tengo que tener un conocimiento de cómo entrar a las plataformas digitales, no solo coger y subir la música a YouTube y ya. Porque ahí no se va a escuchar, es un cierto límite de personas. Luego el apoyo, el, el querer a la gente, el, o sea, sí hay mucha apertura. Lo que hay que tener es la disposición de trabajar para abrir puertas. Claro, claro, claro, claro. Entonces regresando así, pues yo veo man, que tú sí como... Eh, de lo que tú me, me estás diciendo, o sea, eh, mismo en España, o sea, tú estabas así como eh, peleando para para, o sea, darle vida a, a este arte, ¿tú me entiendes? Y sobre todo cuando uno hace, o sea, como música urbana, es como un poco más difícil porque porque no no te abren así la, las puertas tan fácil, ¿tú me entiendes? Exactamente, y más es el hecho de que eh, te, cuando tú tienes trayectoria es muy diferente, porque por ejemplo lo que tú dijiste hace un rato yo realmente no, no los conocía, fue por el 9 que yo vi a el radio y dije: Wow, esta gente está haciendo cosas súper buenas, me gustaría ser parte de. Y lo que yo hago es lo que, como te dije a ti, hola buenas, me presento, ta, ta, tengo un nuevo proyecto, sería posible contar con ustedes. Ustedes me abrieron la puerta, en ningún momento me hubo, en ningún momento tú me dijiste: Mira, cuenta bancaria, deposítame tanto para que suenes acá. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. En ningún momento, todo fue. Orgánico, todo fue de una manera tan, tan, tan, tan bella, tan bonita, que, claro. que a mí me, me complació esa esa, esa esa esa esa unión. Entonces, a la hora de, de, por ejemplo, España, en el 2013, 2014, es esta ola que yo estoy sintiendo ahora, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué te diré? La ola que yo estoy sintiendo ahora en Ecuador es la misma que yo sentí en España hace seis años atrás. Tú vas ahora España y el mercado ahora mismo, el género urbano, rap, el rap se vive, se siente, se palpita. El reggaetón se inhala, se exhala. Eh, todo, ¿me entiendes? Entonces, la, eso la es muy eh. diferente. Claro, y esto es ahora que, por ejemplo, en Ecuador se necesitaría, pues, lo que te lo que te digo, ¿no? O sea, ese trabajo, esa fuerza, esa maña para lograr conseguir esas puertas. Porque una vez tú abras la puerta a nivel nacional, el nivel internacional está a un lado. Claro, claro, claro, claro. Entonces, ¿me puedes hablar entonces del de, de, de, proyecto Osamareciente que tú acabas de, de, de hacer, el diario? Claro que sí, hermanito. Gracias por preguntar. El diario es un tema que, si te soy sincero, es mi segundo sencillo. Mi primer sencillo con el que zumbé se llamaba Vida y lo grabé en 2018. Y cuando pasó esto de la cuarentena, de la pandemia, yo realmente me sentí malo. Mi país venía atravesando de de una revolución social que hubo en octubre del 2019, hubo muertos, el pueblo se rebeló contra el gobierno, piedras, o sea, fue todo el pueblo armado con cartones y, y, y palos, y el gobierno armado con, tú sabes, entonces fue sí. una revolución. Eh, cuando yo grabé Vida, yo no me supuse que eso iba a pasar, entonces yo hablé con mi productor, Jumpy, que está en España, le dije, Jampi, vida va a salir ya. Hablé con Salve Un Récord, que es la, el sello que estaba apoyándome. Quiero sacar esto ya y sumamos vida. Y ahí eso fue lo que me abrió las puertas a decir que yo puedo volver a seguir haciendo música. Hace cuatro años que no sacaba nada, que no entraba a un estudio. Y cuando saqué vida, vi que la gente me apoyaba. De ahí surgió la idea de hacer algo que la música, yo la estoy haciendo ahora mismo porque a mí me gusta. Porque yo siento claro. que, que es lo que puedo transmitirte. Ya no es la moda, ya no es decirte, eh, mujer, ponte que te... Hombre, tú me entiendes, ya es algo que yo viví, que yo pasé, que yo sentí, que quiero transmitirle. Entonces, cuando nació el diario, fue algo real, algo del por qué también yo estoy acá en, en Ecuador. El que quiera vaya a escucharlo para que más o menos me pueda conocer un poco. Y relata la historia de un muchacho que por malas decisiones, porque tú sabes que cuando no eres riquitillo de cuna tienes que decidir o te metes a rapero, cantante, te metes deportista, o te pones a trabajar un horario de 8 horas o 10 12 no tienes más. O sea, sí. no puedes, a no ser que te toque la, la lotería, papá, que esa ya es otra. Pero Bobby no hay más. Entonces claro, yo claro. hablé con Jampi y, y le dije, mándame la instrumental. Eh, escuché un poquito y ahí me salió el coro: el, el de que hay momentos en los cuales tu mente, como tú me dijiste cuando empezamos la entrevista, me levanté con el día que iba a ser malo, mano, tu mente no enfocaba bien. Quizás te claro. levantaste y fui, perdiste, el, eh, yo que sé, tu carro se quedó sin gasolina, quizás pensaste que no tenía suerte. Entonces, cuando tu mente yeah. no enfoca, cuando la suerte no te toca, mano, ¿qué te va a pasar? ¿Qué va a tocar? ¿Qué, qué es lo siguiente? ¿Qué va a hacer? Hmm. O te pones un día high o mandas a tomar por culo a todo el mundo. Entonces. There, bro. <coughs> yeah. Ese es el diario, hermano. Ese es el diario. This is el diario. This is el diario. Entonces, cuando fluyó la idea, el concepto del diario, eh, cuando nació la raíz, ya estaba hecho el proyecto. A mí se me ocurrió hacerle el videoclip. Claro, lógicamente, no son los recursos que tiene Hollywood porque tienen muchos cantantes de hoy en día, porque yo estoy empezando. Lo que hice fue coger mi móvil, que tú sabes que ahora con el móvil uno puede trabajar bien. Yo manejo programas de edición y me armé un guión en mi cabeza. Luego lo, lo, pa lo pasé a papel, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Y empecé a molestar a la gente. Tengo una amiga, eh, María Franco, eh, en Bélgica, que su nene es súper fanático del hip hop. Y le dije, mira baby, necesito que me envíes imágenes. De tú, siendo un capo, le, le planteé la idea. No le mandé el guión, pero le dije cómo quería que haga. Sal de un carro, sal del esto, haz este otro, ta, ta, ta, y me mandó de Bélgica. En España, yeah. molesté al 9, molesté a J Master, al Mutante, a por un rapero de Nicaragua, a, a Tormenta, que está conectada. Un saludo, Peluche. Molesté también a Andrea Cali. Un saludo también a Andreita. Molesté a varias gente que me enviara el video cantando. Y de la nada... Okay. Salió lo que fue la idea, el concepto. Agarré a Iván Ruano de rayarte in, pero, y pero, te, pero pero pero pero pero la gente, ellos te, te enviaron sus imágenes de ellos. Claro, yo les mandé solamente pero, el coro. Ok, ok, ok. Pero sí. ya, pero yo, pero como ellos grabamos, o sea, cada uno tenía su propia cámara y todo eso. ¿Tenían un equipo o...? o lo, Sí, no, no, no. O sea, María grabó con su propio teléfono desde Bélgica. El 9 con su propio teléfono, con selfie, solo escuchaba el coro, que es lo único que le mandé. Eh, cada uno con su coro y su teléfono. Por eso te digo que fue el esfuerzo de ellos. Porque cualquiera te dice, no, no, te mando mañana. Ellos me dijeron, mañana te mando y me lo mandaron. Ellos mismos con su propio teléfono, el selfie, con la camarita, el estudio atrás, algunos trabajando como el alquimista, el carpintero, se dieron su tiempo su tiempo, hermano, para grabarlo ellos mismos. Desde España, me colaboraron de Colombia, de Nicaragua, desde Argentina, una escritora, una poetisa que, que ha publicado varios libros, Belén Fernández, me mandaron los videos, loco, y yo ya cuando tenía todo eso, dije, ahora ya empezamos a rodar. Porque el diario es de todos, el diario es el día a día, no es solamente el diario de bien sí, es el diario del Duende, el diario de Cuervo, el diario del Nueve, el diario de Flow, de Diana, de Andrea... Es el diario, eh. a no ser que sea riquitillo lo que dije. Si eres riquitillo, Dios te bendiga y damos un no, no, no, no, no, nosotros no somos, bro. Nosotros no somos, man. <risa> Soñamos ser, pero no somos, bro. <risa> ¿No entiendes? Pero, pero es, mismo, la, es, es la verdad, es la verdad. Pero, pero no, pero me gusta porque yo veo que en, en ese video, o sea, hay mucha gente. yo dije, shit, pero ¿cómo es eso, man? Y entonces mucha gente te apoya, me dio that's good, bro. Sí, sí no, yo muy agradecido, hermano, porque fue incluso Manuel de España, un cantante español también. Yo solamente fui a tocar la puerta, como te toqué a ti la puerta, les dije, hermano, tengo este proyecto, me gustaría que cantaras la canción, por favor, para que salgas en mi videoclip. Al ratito, a los 10 minutos, sí, lo tienes para mañana, y me lo enviaron. Luego fue una bendición divina, porque fue tocar la puerta y me la abrieron. No no hubo rechazo, no hubo nada. Al contrario, gente que yo pensaba que, que sí, al final no. Entonces, somos los que somos, estamos los que estamos, hermano. No, no hace falta hombre, más. Eso. Y entonces, ¿qué viene para ti ahorita? Ahora mismo estoy promocionando el diario, eh, lo que tú estás escuchando, disponible en todas las plataformas digitales, Spotify, Apple Music. Puedes seguirme como C el BNC. Y ahora mismo, pues, lo que estoy promocionando es esto, el diario, viene un LP, que estoy trabajando también. El nombre, pues, la verdad, se me está ocurriendo, se me ocurrió en estos días, es tema, como te dije, voy a hacer música porque yo quiero hacer música, porque quiero transmitir lo que, yo, lo que yo siento para el público, para la gente, para los que me apoyan, para los que me siguen. Que sepan claro. y digan, loco, yo viví, yo no te voy a hablar de que tengo un Lambo, si a duras penas puedo pagar la luz de mi casa esto va a ser real Te voy a hablar de la realidad esto voy a hablar de claro. qué hago para apagar la luz de mi casa entonces, gracias a Dios con el diario, saludo para Emily Chamba una preciosura eh, con el diario salió la apertura de grabar con unos muchachos que les gustó mi, mi trabajo, mi proyecto que son de Colombia estamos trabajando una colaboración viene el diario volumen 2 también para que lo sepas y la nice. verdad, estoy trabajando lo que es el LP, que se titula El Sol y la Luna. ¿El, el, el, el qué? ¿El Sol, el y, sol la y, la, y la Luna? la Luna. Oh, sí. oh, sí. nice, nice. Y, o sea, está, lo estás trabajando. Sí, lo estoy trabajando. Jumpy me está haciendo los instrumentales. Me manda, me manda a veces, escucha eso, escucha esto. Y estamos seleccionando. No sabemos si van a ser seis, ocho o diez o diez canciones, estamos por ahí el promedio, y eso es lo que vamos a zumbar de una vez, pan, mientras vamos trabajando ah, es, lo otro. Es. Yo y veo que también está apoyo muchas mujeres, me Es peligroso eso también, ¿no? <risa> <risa> no sé, <sí> sabes. <risa> no, bendecido, hermano. <risa> lo que dice, hay una, un, un refrán que, que dice mujer feliz matrimonio contento <risa> <risa> sí, sí, yo, nice, nice, nice. yo man, entonces <risa> big respect para ti man. Y, uh, y entonces mira eh, dos cosas que te vamos a pedir eh, primero eh, eh, pues yo te digo gracias man, por aceptar la invitación y todo eso porque nos pues, hablaste un poco de lo que estás haciendo ya sabes que aquí tienes una puerta abierta eh, estamos aquí man, para ayudarte. Cualquier música la vamos a mover, man. como te digo, man, yo me gusta tu actitud. Man. Haces también Ay, buena man. música y todo eso. Y también nosotros no teníamos contactos donde tú estás. Man. So, you know, eso para nosotros es también muy grande. Man. Eso es el punto de todo eso. Man. Entonces, eh, ¿qué te va a decir también? Y, y también una cosa, eh, también si quieres saludar a tu gente, te vamos a dejar saludar a la gente ahorita. Y también eh, eh, de hacer tu firma, tú me entiendes, porque le pedimos a todos los artistas de decir, eh, hey, aquí está el VMC, tú sabes, eh, eh, saludando el live, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces al final del año, man, pues vamos a hacer así como un montaje de todas esas cosas, bro. Bello, bello, mi rey, bello, me encanta. Saluda a Daniela, Daniela canto Mira, al primer... Eh... Gracias de corazón, hermano, por brindarme tu tiempo, tu espacio, por brindarme tu apoyo. El respeto es mutuo, el cariño es mutuo. Y conmigo cuentan para todo lo que necesiten. Mi puerta siempre va a estar abierta. Ustedes me, me pueden medir el aceite cuando quieran, que yo voy a dar la talla siempre. Eh, para toda mi gente que me está apoyando, que me apoya, me da su cariño, su respeto. Muchísimas gracias, Daniela, eh, Diana, Andreita, Emily. Saludito también para el 9, BB para Bueno Cuervo, que está por, que seguro estará por allá, lo voy a hacer un día, un abrazo, espero conocerlo pronto, porque el capo, para toda mi gente, gracias de corazón, y bueno, ahora viene. Lo que sería eh, Sol y Luna, espérenlo Nada mi gente, yo soy bien FNC, sí, envío un saludo Un abrazo muy fuerte para la gente de El LifeRap.com Síguenos, visítalos, estate conmigo Estate con nosotros, nosotros somos los que estamos Somos los que somos Y bueno, vamos a romper, gracias familia por ser parte De esto, El life Rap. Síguenos aquí, lo mejor del género Para que tú entiendas nice. nice, nice, nice Entonces, yo, muchas gracias man. Entonces, aquí, men, eh, saludándonos, eh, para el live, Wendy Peter Parker, de VMC, y aquí estamos, men. Eh, nos vamos, men, muchas gracias, men, por tu apoyo, men, y como te digo, man, vamos a, a mover tu música. Yo eh, gracias, invito man. a toda la gente a mirar la canción, el diario eh, de, de VMC, men, y aquí estamos, men, Wendy Peter Parker, men, nos vamos, men. Peace. Ecuador en la casa. Saludos, mi gente, gracias, pa. Abrazo. El live. Yo, Wendy en el live desde Montreal sobre rap latino para el mundo Wendy en live